Ah, Tiene que dar autorización. Sí, no estoy autorizada. Listo, estamos en vivo. Excelente, sean bienvenidos a un webinar más del Distrito 34. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante para muchos socios en el cual podemos aprender cómo ser un Toastmaster distinguido. Un DTM más coloquialmente hablado y sobre todo hoy me gustaría presentar de mano de nuestro director de calidad a quien en nombre de él le damos la bienvenida a todos ustedes Arturo Aubry y sobre todo me gustaría presentar a quien nos va a estar dando este gran tema el día de hoy para que todos nosotros podamos aprender cómo conseguir un DTM y sobre todo también si tenemos o conocemos a alguien cercano a lograr esto lo podamos ayudar para que pueda obtener su distinción. Entonces, me gustaría presentar a quien va a estar llevando el webinar el día de hoy. Su nombre es Mayra Lisbeth Dávalos, es la coordinadora de construcción de liderazgo en el equipo de calidad del programa del Distrito 34. De igual forma es directora del área D3 y es socia dual en los clubes Gustavo Aragón Michelena y Club Toastmasters Zapotlanejo. Ambos están en la zona metropolitana de Guadalajara. Ella ha sido socia de Toastmasters por los últimos seis años y actualmente está viviendo en Zapotlanejo, Jalisco. Y me gustaría también añadir a esta presentación que en el campo profesional Mayra es traductora independiente inglés, español y profesora de ambos idiomas. A ella le apasiona, el desarrollo del liderazgo femenil y en su tiempo libre le gusta leer, escuchar podcast, jugar voleibol y salir al campo respirar aire fresco y abrazar árboles así que amigos si ustedes tienen dudas durante este webinar los invitamos a comentar y dejarlas también en este en este uso de zoom y para esto me gustaría que recibamos a Mayra Dávalos con el tema cómo ser un Toastmaster distinguido entonces Mayra te dejamos este lugar Muchas gracias Alan por la bella introducción, los saludo desde el pintoresco municipio de Zapotlanejo, Jalisco, la cuna del vestir, saludo a todas partes de la república que nos siguen en el centro y sur, tengo unos compañeros que me hicieron el favor de acompañarme, Jonathan desde Puebla, Blanca desde Ciudad de México, Emma desde Cuernavaca, Morelos, Antonio Álvarez que vive, que es de Ciudad de México pero está en la Ciudad de Mérida, además de Alan también, que está en el estado de Veracruz. Estamos muy representados en todas partes de la República y estoy muy contenta de compartirles cómo lograr tu DTM. Voy a ser honesta, yo estoy en el proceso de lograr mi DTM, por eso invité a personas que han hecho este recorrido y yo voy a presentar la perspectiva de la duda, de la inquietud. Quizás tú también lo tienes y los compañeros que están aquí, más el director de calidad del programa también estará aquí para acompañarnos y resolver todas tus dudas. Y sin más, me gustaría empezar. Voy a compartir pantalla. Las personas que nos están siguiendo en Facebook, muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Y comenzamos. Bueno, para las personas que son nuevas a Toastmasters, que quizás nos están siguiendo, el título de Distinguished Toastmaster o Toastmaster Distinguido es la distinción más alta que se puede obtener en Toastmasters internacional. Y... Me gustaría comenzar esto porque no es nada más, desde mi opinión, obtener un diploma. Porque seguramente si tú estás en Toastmasters, eres una persona que ha acumulado diplomas, reconocimientos y estás aquí porque te interesa aprender y mejorar cada día. No obstante, estar en un club no significa ser líder. Estamos aquí para desarrollar nuestro liderazgo y nuestras habilidades de comunicación. Y ahora... Creo que estamos en una situación en México donde urgen más y mejores líderes. Uno de los líderes que me inspiran es Martin Luther King y él se me, él se refiere que un hombre o una mujer, claro, no mide su altura en los momentos de confort, sino en los momentos de cambio y de controversia. Y a poco no estamos en una situación de cambio y de controversia en este mundo donde ser líder cada semana, cada mes Podemos hacer cambios a plazo mediano o largo, pero estamos en una época de controversia, de cambio y no hay confort. Y es ahora, por eso que les digo, que urgen los líderes. Por eso te invito a que tengas a la mano tu cuaderno, tu pluma, porque va a ser una sesión interactiva. nada más nos vas a escuchar a nosotros los ponentes, sino una oportunidad de que digas a qué me siento invitado a transformar. A mí me mueve una frase que dice, la necesidad es la madre de la invención. Y ya sea que estés en el área médica, que seas un ingeniero, que seas un abogado, cualquier que sea tu profesión, maestro, creo que estamos aquí para transformar. Y Toastmasters es este laboratorio de liderazgo que nos permite hacer justamente eso. Yo sigo, como bien me presentaron, me encanta seguir podcast, uno de ellos, este, es de Brené Brown, que se llama Dare to Lead. Atrévete a ser líder. Y habla precisamente de eso, de qué difícil es ser líder en estos momentos. Pero los líderes, como dicen, un marinero no se hizo en un mar en calma. Y ahorita definitivamente no estamos en un mar en calma. Bueno, para hacerte un Toastmasters distinguido, son seis pasos nada más. Voy a ir explicándolos, ve tomando notas y... Después de que se digan los seis pasos, habrá una oportunidad de preguntas y respuestas. Así, así que, listo. El primer paso para ser un dos máster distinguido es completar dos caminos de Pathways. Para las personas que nos siguen en Facebook, el Pathways es nuestro sistema educativo. Vamos siguiendo manuales y hay diferentes áreas de interés. Liderazgo dinámico, asesoría eficaz, cautiva con humor planificación innovadora, desarrollo de liderazgo, estrategias motivacionales, influencia persuasiva, que ese yo ya lo completé, me tardé más o menos como año y medio, dominio de las presentaciones, relaciones estratégicas, que es el pathway que estoy haciendo actualmente, colaboración en equipo y comunicación visionaria. Entonces, estas son las 11 opciones que nos da Toastmasters para mejorar precisamente nuestra habilidad de comunicación y liderazgo. Si estás en Toastmasters ya, seguramente ya estás siguiendo uno de estos caminos. Entonces, el primer paso para obtener tu DTM es justamente que completes los cinco niveles de estos caminos. Muy bien, voy a ir en esto relativamente rápido porque si estás en Toastmasters, seguramente sabes a lo que me refiero. El paso número dos, este es servir por 12 meses como oficial de tu club. Un club Toastmasters tiene siete cargos principalmente, el presidente, vicepresidente educativo, vice, vicepresidente de afiliación o de membresía, el vicepresidente de relaciones públicas, el secretario, el tesorero y el oficial de asambleas. Si tú eres nuevo para Toastmasters y te dices, ¿qué es esto? Te lo explico. Si ya estás en Toastmasters, por favor, tenme un poquito de paciencia. El presidente es la persona que tiene la visión del club, un club está integrado por 20 socios. El vicepresidente educativo es ese porrista que te dice, vamos, vamos con tu siguiente proyecto, cómo te puedo ayudar, qué te dice tu mentor. Es la persona que va llevando como la parte académica del club. El vicepresidente de afiliación es aquella persona que atrae más socios a los clubes para que si hay más sangre nueva, hay más pensadores críticos en el club, una sesión va a ser más nutrida y más enriquecedora. El de relaciones públicas es el que está promoviendo en redes sociales, en de boca en boca, el que dice, ven, en Toastmasters tienes la oportunidad de mejorar tus habilidades de comunicación, de tener más elocuencia, ese es el rol. El secretario, como en toda organización, cuando tenemos las sesiones ordinarias y extraordinarias, es el que toma nota y a la siguiente sesión te dice, ¿cómo vamos con este seguimiento? El tesorero, evidentemente, en Toastmasters se paga una cantidad módica para poder tener las sesiones y es la persona que maneja las finanzas. Y al final de cuentas, el oficial de asambleas es la persona que hace que es como el hostess o el anfitrión, el que te dice esto es lo que va a ocurrir en la sesión, te puedes sentar aquí, esto es lo que puedes esperar, porque también en Toastmasters aprendemos de servicio al cliente. ¿A poco no te serviría? Bueno, entonces, ese fue el paso número dos. El número uno son dos caminos de Pathways. El paso número dos es servir por 12 meses como oficial de tu club. Espero que te haya quedado claro. Paso número tres es servir por un año como oficial del distrito 34. Bueno, en Toastmasters hay muchísimos. En Toastmasters está en más de 149 países alrededor del mundo y hay varios distritos. Se organiza jerárquicamente. Y la forma en que te puede ayudar o para obtener este paso número 3 que yo ya lo estoy haciendo en este gestión soy la directora del área d 3 aquí está la evidencia y para que puedas cumplir con este objetivo puede ser directora de área directora de división en este caso armando martínez es el director de división gerente de relaciones públicas gerente de administración gerente de finanzas director de crecimiento de clubes director de calidad del programa como la hora es Arturo Abri, director del distrito, como lo es Salvador Santoyo, los que ya estamos en Toastmasters, o también ser un coach de un club. Está de ganga esta oferta de, para matar dos pájaros de un tiro. De la misma forma que está organizado un club, también está organizado el Distrito 34 con los diferentes roles. ¿Sabes cómo puedes matar esos dos pájaros de un tiro? Es así, que sirvas como el coach. Más adelante voy a, voy a dar la explicación, pero es que el club, que no, no es cualquier club, es un club que esté con necesidad de aumentar su membresía o que haya un poquito desánimo en el club, es esa persona que le va a inyectar la energía, el optimismo y el dinamismo. Entonces, tiene que ser un club distinguido, o sea, cinco metas o más, que el club tenga, después de tu ayuda de seis meses, al menos 20 socios pagados. Entonces, como les digo, en Toastmasters tenemos la oportunidad de persuadir, influir a todos que se unan a los clubes para que los clubes se hagan más dinámicos, más enriquecedores. Entonces ya te dije los pasos 1, 2 y 3. Vamos con el número 4. El número 4 es ser un mentor y un coach. Voy a, voy a explicar, hay cosas que son similares, pero voy a explicar la diferencia. En Masters creamos nuevos clubes porque queremos esparcir las buenas noticias. Entonces, para que puedas ser mentor de un club nuevo, actualmente el director de crecimiento de clubes es Ángel Reyes. Yo te puedo pasar su contacto si te interesa ya hacerlo. Y es un máximo de dos mentores a la vez. Así que si tienes un amigo igual de movido que tú, que diga, ¿sabes qué? Vamos haciendo este paso cuatro juntos, vamos hablando con Ángel Reyes, vamos a ser mentores. Porque aprovechar ahorita que estamos con la era virtual, no tienes que trasladarte, simplemente conectarte. Y bueno, el compromiso se adquiere desde el momento en que ese club se hace oficial ante la sede internacional. Y... Esto es muy importante, alguien me advirtió, alguien que ha orientado a, a, a candidatos a DTM anteriormente, que es muy importante que se registre su compromiso en los documentos oficiales de inscripción, porque si luego dices, ah, yo fui a ayudar, pero nunca hubo un papelito de por medio, tristemente vas a tener que hacer ese trabajo, otra vez, porque no se hizo oficialmente. Entonces, para tener esto en cuenta, al final... De esto, si quieres, no te preocupes en querer anotar todo. Vamos a compartir esta presentación. Al final les voy a mencionar un código QR para que tengan acceso a los datos, documentos y también a este video. Entonces, solo pon mucha atención. Ahora, para ser un coach de un club, para que llegue a ser club distinguido. En dos masters todo está, todo se mide. Entonces, es una muy buena réplica de una organización muy bien organizada, valga la redundancia. Pero bueno, para lo mismo otra vez, hay que hablar con el director de crecimiento de clubes, se puede tener dos coaches o dos acompañantes a la vez y el compromiso es de 6 a 12 meses. Claro, siempre hay advertencias. No puedes ser coach de tu propio club. Que el club donde ofrecerás tu apoyo esté interesado en tu servicio de coach. No puedes imponer de que, ah, pues ese club no está tan mal, ahí yo voy a entrar. No. Tiene que haber consentimiento de los líderes de ese club de, de saber de que tú vas a aportar algo valioso a su club. Que el club tenga 12 miembros o menos. No puede ser coach de un club que ya está haciendo muy bien las cosas, ¿verdad? Es obvio. Es decir, que tenga retos en su membresía. Y también que llegue a ser un club distinguido antes del 30 de junio. En Toastmasters, nuestros, nuestros calendarios corren del 1 de julio de un año hasta el 30 de junio del año siguiente. Y entonces, para que puedas, porque no nada más es ser coach y ya me paré y lo hice, sino que se vea la evidencia, se vean los resultados de que estás haciendo algo bien. Entonces, que llegue a ser club distinguido. <coughs> o sea, que tenga cinco metas o más. Entonces, esa es la idea. Ya vimos entonces el paso número uno, dos caminos de pathways. El paso número dos, ¿cuál fue? ¿Lo recuerdas? Y el paso número tres lo tenemos por aquí para irlo recordando. Ups, sí, se me fue. Okay, perdón. Ok. Entonces les voy recordando rápidamente. Paso número uno: completar dos caminos de Pathways. Paso número dos: servir por 12 meses como oficial de tu club. Paso número 3, servir por un año como oficial del Distrito 34. Paso número 4, servir como mentor en coach. Y ya puedo proseguir a partir de aquí. Como les mencionaba, es muy importante que se registre. Y en estos documentos está este, ¿verdad? Donde se pone el nombre de los dos mentores que van a estar haciéndolo. Es importante que se mande esto a la sede internacional, clubcoachtosmasters.org, eh, para que se haga de manera oficial y al final no haya sorpresas. Te digo, en Toastmasters hacemos todo de una manera muy organizada y muy planeada. Y bueno, paso número 5, ya vamos llegando al final, son solo seis pasos, ¿lo recuerdas? Es que seas eh, el sponsor, o en español sería que ayudes a a que seas el patrocinador, a que se cree un nuevo club, a que hagas un Speechcraft o un Youth Leadership. Te lo explico. Cuando eres un sponsor, hay que organizar un club nuevo, ya sea en tu municipio, como nosotros lo hicimos en Todos masters Zapotlanejo, en tu empresa, en tu comunidad, donde tú veas que se necesitan líderes. Entonces, ahí es organizar un club nuevo encontrando a los prospectos, ayudándolos a establecer un horario de reuniones. Las sesiones de Toastmasters son semanales o quincenales y son en un tiempo de dos horas. Está todo muy bien organizado. Y completar los trámites para el registro oficial y la ceremonia de oficialización. Entonces, es hacer todo el paquete, desde conseguir prospectos, motivarlos, porque desde ahí empieza el trabajo de liderazgo. Porque muchas personas dicen, sí, quiero ser líder, pero no, no dan el siguiente paso. Bueno, entonces eso fue crear un club nuevo. Hay equipo, Ángel Reyes Luna, el que orienta a las personas que quieren hacer un club nuevo. Si nos estás escuchando y crees que en tu organización, en tu comunidad, les interesaría tener un club tan organizado como un Club Dos Masters, al final te voy a dejar mis datos para que puedas preguntar. ¿Sí? Bueno, otra opción para este paso cinco es el Speech Craft. Es organizar y conducir un taller extenso sobre comunicación y liderazgo. Sabes que a lo mejor no hay el suficiente compromiso en tu organización para hacer un club y que permanezca por años, pero a lo mejor sí hay un interés en hacer una, un taller que eh, dos másteres te dan todos los trámites, el papeleo, te, te dan todo, nada más tú lo tienes que implementar. Entonces, a lo mejor ese sería el primer paso: que en tu empresa hagan un, un speech craft, hagas una muestra de cómo sería un. un curso o una, una actividad de liderazgo y de comunicación y ya de ahí se les puede antojar tener un club nuevo. Y bueno, la siguiente es el Youth Leadership y este es un programa de liderazgo para menores de 18 años porque Toastmasters también potencia el talento de los líderes más pequeñitos. Entonces que sean menores de 18 años a fin de que desarrollen sus habilidades de comunicación y liderazgo de forma práctica. Puede ser durante o después de sus clases o los fines de semana. Son ocho sesiones de una a dos horas. Entonces, ¿ves? Puedes completar si quieres apoyar en la escuela de tu hijo o en esa comunidad de, de tu sobrino, etcétera. Tienes la oportunidad de hacerlo. Si eres un maestro en una escuela y ya tienes la apertura en tu escuela, ahí tienes una oportunidad de, de desarrollar el liderazgo de los jóvenes. Espero esté quedando claro. Como te digo, al final de cuentas, todo esto va a quedar en una página para que tú puedas consultarlo. Espero estés tomando notas. Y bueno, voy con el paso número 6 que es completar tu proyecto de TM en este, en este paso, los socios crean e implementan un proyecto que ellos mismos diseñan, en el cual demuestran las habilidades y la experiencia que han obtenido en todos másteres. Como les digo... Siempre la experiencia de otras personas nos ayuda. Entonces voy a tomar una pausa de compartir porque tengo aquí invitados muy especiales que nos van a compartir <coughs> cómo le hicieron ellos para este paso número 6. Como les mencioné, tengo a Jonathan, Blanca, Emma y Antonio. En ese orden les voy a pedir que participen. A cada uno Entonces, maestros, saben que también tenemos unos cronometradores para que nos ayuden. A usar el tiempo sabiamente. Entonces le voy a pedir a Antonio si nos ayudas como cronometrador. Y en esta ocasión le voy a pedir a Jonathan para que nos explique en tres minutos cómo fue su proyecto de TM. Les pedí que se imaginaran que estaban en nuestros zapatos. ¿Y cómo le tengo que hacer? ¿Y cuánto tiempo me implica? ¿Y esto tiene que tener un impacto social? ¿Es dentro de dos masters? ¿Fuera de dos masters? Todas esas dudas nos van a tratar de resolverlas. Y como les digo, al final vamos a tener preguntas. Ya veo aquí que nos han hecho algunas preguntas, también en redes sociales. Por favor, si tienes una inquietud, házmelo saber, porque entre todos lo vamos a resolver. Bueno, sin más preámbulo, les dejo a Jonathan Macías. Él es del Club Jóvenes Literarios en Puebla. Está en Toastmasters desde hace cuatro años e increíblemente ya tiene su Toastmasters Distinguido que apenas consiguió en noviembre del 2021. La voz es tuya. Adelante, Jonathan. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias a todos por esta oportunidad. También a los compañeros que se conectan aquí desde Zoom o, o desde Facebook, desde donde estén. Lo bueno es que tuvieron la iniciativa de estar con nosotros. Rápidamente iré a materia. Y es que ser Toastmasters, todos sabemos cuando entramos a esta organización que, nos, que hay que fijarnos metas. Hay que saber qué queremos lograr qué habilidades queremos desarrollar y en qué plazo y cómo lo vamos a lograr. Más de pasos, como ya lo comentó Mayra, creo que ella lo explicó muy bien. Voy a platicarles más de cuál fue mi proyecto DTM y con esto buscando animarlos a que tomen ese paso de decir, sí, quiero convertirme en DTM. Pues bien, yo tuve el placer de conocer un equipo de trabajo excelente cuando fui director de área esto fue en 2019, para la gestión 2019 2020 como lo mencionó yo era director de área en ese momento empecé a perfilarme qué era lo que necesitaba para seguir creciendo dentro de la organización ya estaba cumpliendo el rol de, de ser un oficial de distrito y con ello ya estaba dentro del esquema para convertirme en dtm sin embargo todavía faltaban algunas cosas y como lo menciona mayra unos pasos a cumplir para llegar a ese objetivo por lo cual les sí les recomiendo, y creo que esto es lo primero que les voy a dejar el día de hoy, que midan cuáles son sus necesidades, qué es lo que más le va a beneficiar a uno para seguir avanzando en este trayecto. Y en mi caso, yo como director de área tenía la meta de crear un club, un club Toastmaster en mi localidad, y tener ese aporte que todos los Toastmasters creo que queremos lograr en algún momento. Por lo cual decidí que mi proyecto de TM fuera crear un club Toastmasters. No fue fácil, déjenme decirles, sí tiene que llevar cierto procedimiento, preparación, pero con el equipo de trabajo que se forman aquí en todos más dentro del grupo de área, el grupo de división y el de distrito, ustedes van a encontrar las herramientas necesarias. Fácilmente tenemos este aporte que nos está dando Mayra que nos va a ayudar a seguir encontrando las herramientas. Después de un lapso de cinco meses, el equipo se iba formando, iban surgiendo ahí algunas situaciones que íbamos resolviendo, junto con este mismo grupo que ya les he comentado. Al finalizar el proyecto, lo que me quedó fue una gran experiencia, es decir, decimos armar un club, ¿y eso cómo se hace? Bueno, tienen el apoyo, diríjanse directamente con su director de área, su dire director de división, les van a entregar todos los papeles necesarios. Lo único que necesitan ustedes es entregar esa idea ese compromiso, buscar algo que les beneficie, que les permita seguir creciendo y así desarrollar sus habilidades. Y créanme, el fruto de todo esto va a ser el reconocimiento que ustedes van a lograr consigo mismos y claro, el distrito no se queda atrás, la sede internacional nos hace llegar esta bonita placa que espero que la estén viendo desde su, sus hogares, por ahí voy a estarla puliendo en un ratito más porque es muy bonita, ya la colgué en mi muro para tener ese reconocimiento, ese recuerdo de la experiencia. Y qué más que poder compartirles que buscando el proyecto adecuado, el momento indicado y la forma para hacerlo junto con un equipo que los va a apoyar, va a ser todo muy sencillo. Les recomiendo seguir adelante y buscar su proyecto de TM. Muchas gracias, Jonathan. Que dijiste una palabra clave, que no estás solo. En el distrito estamos, el equipo de liderazgo o también las, eh, los encargados de los clubes, todos estamos para crecer juntos. Y claro, no estás solo, solamente ocupas tomar la iniciativa y dar el siguiente paso. Voy a pedirle ahora a Blanca Ramírez que de la misma forma nos comparta cómo surgió la idea o la necesidad de liderazgo, qué impacto social causó y los aprendizajes que tuviste en el proceso, porque en, esto, en esta tarea de liderazgo no solamente se da, se recibe más de lo que nos imaginamos. Les presento a Blanca Ramírez. Ella pertenece al club BIAM en Ciudad de México, donde hay clubes muy fuertes. Ella ha estado en Toastmasters desde hace cinco años y tuvo su DTM en el 2019. Ella iba con todo. Adelante, Blanca, inspíranos, por favor. Gracias, Mayra. Qué gusto poder participar en este panel. Y bueno, mi proyecto consistió en realizar un evento en las islas de Ciudad Universitaria de la UNAM. Y se invitaron a 100 organizaciones de la sociedad civil. El objetivo era tener un evento celebrando el Día de las Buenas Acciones, que es un proyecto del cual forma parte el lugar en el que trabajo. Y una vez que esas 100 organizaciones estuvieran en ese lugar, los alumnos iban a poder saber que existían, iban a poder realizar su servicio social ahí y también hacer voluntariado. Porque yo trabajo en una asociación civil que se dedica a promover las actividades comunitarias y a dar a conocer que las personas cuando se organizan hacen cosas increíbles. Y muchas veces las, los jóvenes y de todas las edades no lo hacen porque no saben a dónde ir, con quién acercarse, qué tipo de ayuda se requiere y ese era el objetivo que los jóvenes supieran que existían estas organizaciones en las cuales podían hacer su servicio social y que podían ayudarlos con su conocimiento profesional o con otras habilidades que tuvieran. El principal reto fue, como socia de Toastmasters, encontrar un proyecto que pudiera ser digno del DTM. Y lo pensé mucho hasta que me di cuenta de que realmente lo más sencillo es tomar algo en lo que ya estás siendo líder. Yo decidí hacer algo dentro de mi trabajo, pero todo el tiempo estamos ejerciendo nuestro liderazgo. Algo que sugiero que podrían hacer algunas otras personas, algunos otros socios, es hacer un proyecto con la familia. Dentro del ambiente laboral, es, estamos todos predispuestos a tener una actitud más formal, vamos a realizar proyectos, a que nuestra organización, nuestra empresa o nosotros mis, mismos queremos sobresalir. Pero de una, de, con nuestra familia puede ser incluso más complicado. Por lo tanto, el principal reto al que me enfrenté fue identificar un proyecto y solamente les sugiero, abran bien los ojos, pueden hacer un proyecto de T.M. en varias áreas de su vida. Simplemente mantengan los ojos abiertos. ¿Qué aprendí de esto? Que realmente todo lo que hice a lo largo de mi carrera como Toastmaster me ayudó muchísimo. Yo entré a Toastmasters después de que me gradué de la universidad y hasta ese momento mis conocidos eran de, de mi edad, en más o menos 18, 19 años. Entro a Toastmasters y hay una amplia gama de edades y me costaba trabajo al inicio. Poco a poco me fui dando cuenta de que estamos en un ambiente de amigos y eso me facilitó muchísimo al momento de realizar este proyecto. Así que... Aprendí que los límites están nada más en nuestra mente y que hay que mantener los ojos abiertos porque ejercemos nuestro liderazgo todo el tiempo. Wow, Me inspiraste. Gracias, Blanca. Espero todos estén igual de inspirados que yo. Que sepamos, como nos dicen, que los límites nos los ponemos nosotros mismos y que si abrimos bien los ojos en la familia, en el ambiente laboral, ahí está una necesidad. Eso que te frustra, eso que tú piensas, ¡ay, por qué lo hacen así! Quizás ahí está tu oportunidad de liderazgo y de tu proyecto de TM. Muy bien, voy con el siguiente, la siguiente persona que nos va a apoyar, compartiéndonos su testimonio. Ella es Emma Benítez, ella está en el Club Toastmasters Cuernavaca, en Cuernavaca, Morelos, y tiene 12 años en Toastmasters, también por ahí tiene su, su diploma de TM, que también orgullosamente nos lo va a mostrar, y ella obtuvo su DTM en junio del 2015. Quizás al final les voy a pedir, quizás dejamos de compartir pantalla. Ah, ya, ya lo vimos. Ya no lo vemos, ya lo vimos, ya no lo vimos. Ya lo, lo vemos ahorita. ¡Qué emoción! Yo quiero el mío, pero no nada más por el título. Al final les voy a decir por qué. Entonces, adelante Emma, compártenos tu testimonio. Tu audio, Emma, ¿puedes activar tu audio? Ya eduqué dos hijos, ya escribí varios libros, uno con mucho éxito, coautora de mi madre, vendíamos un millón de ejemplares, así que fue muy bueno. Y también planté muchos árboles, están muy grandotes por aquí alrededor de la casa. Esto de tener un DTM fue otra maravilla que te hace sentir así como el éxtasis, ya logré algo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Enfocarse, dedicarse, y además concentrarse, porque si tienes muchas cosas al mismo tiempo, va a estar difícil. Lo haces y te ayudan tus compañeros dos masters, es cierto. De hecho, tenemos que hacer el High Performance Leadership, es, una, es un requisito. El High Performance, bueno, lo era antes, no sé si lo siguen teniendo, pero el High Performance Leadership es un trabajo en equipo donde vas a, realizar ya sea cualquiera de las cosas, lo que dijo Blanca, lo que dijo Jonathan, es decir, vas a realizar una sociedad ya sea civil, ya sea una sociedad, ya sea otro Club Dos Máster, ya sea un grupo de jóvenes, una, un gabel, o una sociedad civil mexicana, por decir, un centro de, de, para niños que no tienen padres, ¿no? Cualquiera de esos cualquiera de esas empresas que realices te lo toma en cuenta Toastmaster siempre y cuando tres amigos de Toastmaster lo anoten, como tú bien dices, mayra hay libros para esto, uno para cada parte del equipo, son tres eh, personas que te ayudan y tu libro, donde va, te van diciendo todo lo que tienes que hacer. Yo finalmente también me decidí como Jonathan por organizar otro Toastmaster, se hizo aquí en Cuernavaca, de hecho realizamos tres, el el Sosotla, el Parautos y el Club Cuernavaca. Digo, desgraciadamente no todos perduran toda la vida, como dices, pero bueno, estuvieron, existieron y tuvieron su ciclo. Y fue algo muy gratificante, como todo. Hasta como tener los hijos, ¿eh? hasta eso. Todo es muy gratificante, te sientes muy bien y como dices, bueno, es tu parte de liderazgo, es tu parte de estar activo en la vida y creo que es también algo que al compartir con un equipo de amigos como lo son los compañeros Toastmaster, te permite que, ver que el equipo también funciona, que el liderazgo también funciona y que es muy importante porque no solo no estás solo, sino que al estar acompañado, partes de partes y compartes con todos, convives la experiencia maravillosa de realizar una tarea. Todo eso es Toastmaster. Al final me premié muy bonito, porque cuando en, julio, en junio 2015 que terminé, después vino la convención en Las Vegas y me fui a Las Vegas y conocí gente increíble como Mohamed, el que hizo, que fue premio Nobel, lo conocí en persona, una persona maravillosa, el que hizo la economía, la micro, las microempresas. Fue maravilloso, toda una experiencia que, por favor, adelante, amigos, adelante. Muchísimas gracias, Emma, por compartirnos tu emoción. Definitivamente espero que las personas nos están siguiendo, que sepan que cualquier proyecto que hagan, como dices, se comparte, se convive y al final de cuentas es una experiencia muy enriquecedora que seguimos creciendo como líderes. Y para pasar con nuestro último invitado, pero no menos importante, Vamos a cambiar el rol, te pido Jonathan si me ayudas con el tiempo y nuestro cuarto invitado es alguien a quien admiro, me ha ayudado mucho, muchísimo en mi liderazgo y te lo agradezco muchísimo Antonio, él es Antonio Álvarez Quijas, él está en Club Compromiso y Pasión, ha estado en Toastmasters por siete años y medio, está tan comprometido que ha pisado más de nueve clubes, actualmente está en Mérida y él tiene... Tres DTMs, no uno, no dos, tres. Ya le gustó esto. En junio del 2018, junio del 2020 y junio del 2021. Nos va a decir por qué estos proyectos DTM han impactado su liderazgo. Adelante, Antonio. Con todo gusto. Muchísimas gracias, Mayra, y gracias a todos mis compañeros por recibirme. Eh, bueno, quiero comentar con respecto al DTM, primero que nada, que es bien importante tomar en cuenta que Toastmasters es una organización que está 100% enfocada al liderazgo. Evidentemente le damos mucha importancia a la comunicación porque no hay líder que no maneje la comunicación para ser considerado líder. Sin embargo, tenemos que considerar que toda la organización gira en torno al liderazgo y por lo tanto el DTM, que es el máximo logro que puedes tener dentro de la organización, tiene mucho que ver con liderazgo. ¿Y eso a qué viene? Los proyectos HPL o proyectos DTM son, ante todo, proyectos de gestión, de liderazgo. ¿Qué es esto? Se trata básicamente de ponernos una meta muy alta, una meta que cada quien se la pone, cada quien se pone ese reto, pero es una meta que al final del día a ti te rete y que sea de liderazgo. ¿Eso qué significa? Que tengas que manejar recursos humanos, personas, manejar el, el, la, la motivación, el liderazgo, el, el empuje de personas, de un grupo de trabajo para poder lograr los objetivos. Entonces, en este sentido, yo tuve la oportunidad, bueno, he tenido la oportunidad hasta este momento de hecho de hacer ocho proyectos HPL, de los cuales voy a hablar específicamente del primero. Eh, al primero, yo noté la necesidad de crecer la división, entonces la división X, que era la única división que existía en el centro del país, hacerla más grande. Era ya muy grande, pero poder dividirla. Y el problema con esa división es que Dada, dado su tamaño, pero también dado los resultados educativos, no se estaba separando. Tenía muchos años que se quería crecer, que se quería separar en distintas instituciones, pero no se había logrado. Entonces, lo que hice fue ponerme como meta, poder crear muchos clubes durante una, un periodo, que fue el año de 2016-2017, y durante ese año se crearon cerca de ya no me acuerdo el número exacto, pero fueron cerca de 13, 14 clubes, y también se manejaron algunas eh, algunas pues cuestiones con otras divisiones que en ese momento estaban anexadas, algunas partes del país estaban anexadas a otras divisiones, para que se anexaran hacia la división X. Eso lo que, lo que hizo fue que se lograra crecer en un año la división X de 32 clubes a cerca de 60 clubes. Y con esto lo que se logró fue que al siguiente año se pudiera separar la división en lo que hoy es la división A, la división G y la división J. Posteriormente se creó la división H, pero bueno, ese fue otro proyecto HPL, de hecho. Eh, bueno, ¿a qué voy con esto? Realmente el punto es que te pongas una meta lo más alejado posible que puedas, que te retes en esto y que hagas todo lo posible para poder lograrlo. Y ojo, el HPL no es para hacerse una vez en la vida, ni el DT no es para hacerse una vez en la vida. Yo creo que en realidad pudiéramos estar haciendo HPLs año tras año, porque siempre va a haber nuevos sueños, nuevos retos. Y el HPL te permite tener una estructura con la cual, si tú la sigues, puedes llevar la gestión de proyectos de una manera muy simple, pero muy efectiva. Así que, amigos, mi, mi invitación para ustedes es que empiecen con su proyecto de ETM lo antes posible, aun cuando todavía no lleguen a ese punto dentro de su carrera todos todos maestros. Muchísimas gracias Antonio. Sigues inspirándome y espero este mismo efecto tengan estas, a todos ustedes que nos siguen. Como dices que nos retemos, seguimos esta metodología de gestión de proyectos que nos ayuda, como dices, el, la motivación, los recursos humanos, todo lo que implica. Lo que dicen por ahí el HPL es High Performance Leadership en español liderazgo de alto desempeño, que son proyectos ya donde se requiere más la aplicación de liderazgo, donde se sigue una metodología que seguramente si eres un profesionista en el trabajo lo haces de manera informal, pero aquí hay toda una metodología. Entonces, estos másters no, no nada más te da la oportunidad de hablar mejor de manera elocuente, como lo estamos haciendo todos nosotros, sino también la capacidad de transformar. Muchísimas gracias Blanca Jonathan, Antonio, Emma por su participación, nos dicen, les recuerdo, no es, nunca se hace este proyecto solo, los límites están en nosotros mismos, nos dijo Blanca, no está solo, nos lo dijo Jonathan, compartes, convives, eh, transformas, nos lo compartió Emma y Antonio nos recuerda que no nada más se hace este proyecto de liderazgo de alto desempeño una vez, México y el mundo necesita de líderes, solo falta nosotros que tomamos acción para que hagamos una diferencia, transformemos el mundo. Bueno, para ya ir cerrando, increíble, se nos han ido ya 42 minutos. Vamos a concluir ya con un breve resumen y también eh, la sesión de preguntas y respuestas para las personas que nos acompañan. Entonces, haciendo una recapitulación, le recuerdo, son seis sencillos pasos: completar dos caminos de pathways, número dos, servir por 12 meses como oficial de tu club, número tres, servir por un año como oficial al Distrito 34. Número 4, servir como mentor o coach. Número 5, servir como sponsor, speechcraft o youth leadership. Y el número 6, que nos acaban de explicar nuestros invitados, completar tu proyecto de ETM. Imagínate la emoción, no nada más de este título que vas a recibir y que puedes colgar en tu pared, sino la satisfacción de esa necesidad que tuviste, haber tomado ese reto y haber hecho una diferencia. Aquí estaría tu nombre. Yo veo aquí Mayra Lisbeth, Daba los Tinajeros. ¿Puedes ver tu nombre allí? ¿Una, dos, tres veces? Espero que sí. ¿Cómo demostramos que has cumplido estos seis pasos? Siempre hay una documentación para hacerlo oficial. Hay que completar esta aplicación y es de dos hojas. El VP educativo o el vicepres vicepresidente educativo de tu club lo firmará para dar fe que tus datos y las fechas son correctas. Aquí se dice... ¿Cuándo hiciste cada una de, del servicio? Porque acuérdense que aprendemos liderazgo para el servicio. Entonces, esta es la forma en que así se demuestra. ¿Qué creen? Ya estamos por terminar. Te tengo un reto y ese se llama reto de dos en dos. Te invito a que colabores con alguien más, ya sea de tu club, de tu área o del distrito, para que se motiven mutuamente. Por ejemplo, los dos pueden echarse porras para completar sus dos caminos de Pathways, presentar un proyecto cada tres semanas, cada dos semanas, no sé. Tú sabes que generalmente se dice que si quieres ir al gimnasio, ve con un amigo. Si quieres tener un ahorro, alguien que te esté eh, recordando cómo vas con ese proyecto. Lo mismo ocurre para este, para este avance de DTM. Ambos pueden ser oficiales del club el mismo ciclo ya viene a partir del primero de, de julio la necesidad de nuevo presidente, nuevo vip educativo, aprovecha la oportunidad de desarrollar tu liderazgo y ir avanzando para este proyecto de Toastmasters Distinguido. Yo cuando veo los eventos de la Convención Internacional de Toastmasters y después de que mencionan el nombre dicen DTM, DTM, Toastmasters Distinguido, digo, ay, esas personas han servido, yo quiero ser como ellos, espero que tú también tengas esa inquietud. También pueden ser, tú y ella, directores de área a la vez. Los dos pueden ser mentores de un club, ¿por qué no hacerlo juntos? Ambos pueden prospectar y abrir un club nuevo. Como nos comentó Blanca, ella vio la necesidad en la UNAM, seguramente con otras personas se pueden motivar. Otra, por último, tú y él pueden rebotar ideas para su proyecto de TM. Creo que no hay un camino recto o no hay un camino similar, porque... Cada persona tenemos una diferente historia, tenemos diferentes intereses, pero en las familias, en las comunidades, hay una necesidad bárbara de líderes. Cuando yo veo a los líderes que nos representan, digo, tenemos que hacer algo. Y Toastmasters nos permite desarrollar ese liderazgo. Entonces, piensa, si estás tomando nota, con cuál amigo nos podemos motivar mutuamente. Aquí está. Entonces, ánimo. Les comparto que en este código QR, si lo quieres. Tienes tu aplicación, vayas, te va a redireccionar a donde van a estar todos los formatos. Por el momento ahorita nada más están los seis pasos y ahí vamos a ir subiendo el director de calidad del programa Arturo Abreu y su servidora. Vamos a ir subiendo documentos que les pueden resultar útiles. ¿sí? Entonces, si tienes una oportunidad de leer el código QR y si no, de todas maneras, al final voy a pasar mis datos para que me contactes y te, y te unas al al grupo de personas que estamos motivados en hacer este proyecto de TM, ya sea este ciclo o al siguiente. O si no, te invito a que lo vayas considerando cómo hacer. Entonces, ahora aquí es donde viene la sesión de preguntas. Si me ayudas, por favor, Alan, tenemos por ahí alguna pregunta. Las personas que nos siguen en redes sociales o que están ahorita en el webinar, si hay alguna pregunta, estamos aquí para responderla. Claro que hay preguntas en Facebook, Mayra, te las voy a ir leyendo. La primera es de Albert Valentín y dice, para hacer DTM es necesario cumplir los seis puntos que nos explicaste. Esa es la primera pregunta. En efecto, sí. Y no se tienen que hacer todos dentro de un ciclo. Si ahorita, si tu primer paso es completar esos dos caminos de pathways y simultáneamente empezar a servir por tu club, esa va a ser... El camino que a lo mejor en un año, en dos años, quizás si vas empezando, lo más probable es que te tome al menos dos años. Pero sí, no se puede obtener al menos que tengas los seis pasos que ya están claramente explicados. Siguiente pregunta. Excelente. La siguiente pregunta es de Humberto Sánchez, aquí en Zoom. Y dice, he sido y sigo siendo mentor en mi club, que desde su inicio tomé ese rol, además de ser presidente y sigo siendo mentor. ¿Cómo se puede validar este servicio? Un buen punto. Gracias, Humberto, por tu pregunta. Como expliqué, no sé, uno de los requisitos es que no puedes ser mentor de tu propio club. Vas a sentir la satisfacción de llevar a tu club, a ser un club distinguido, pero uno de los requisitos es que vayas más allá de tus fronteras y puedas ayudar a llevar esas buenas prácticas a un club que necesita más apoyo. Entonces, no puedes ser mentor de tu propio club. Es una de las reglas. Excelente. Tenemos aquí otra pregunta que de igual forma por ahí ya nos hicieron favor de contestar, pero creo que estaría bien contestarla para los en vivo. ¿Cuál es la diferencia entre el proyecto DTM y el HPL? Muy buena pregunta. El, el High Performance Leadership o liderazgo de alto desempeño es, muchos de los que ya terminamos un nivel 5, sabemos que es ejercer algo de liderazgo y siguiendo una metodología de gestión de proyectos. La, la diferencia más que yo entendí, según lo que leí, porque yo como les digo, yo todavía no tengo el DTM, estoy en ese proceso, es de que el, el proyecto DTM generalmente es fuera de todos masters y el, el High Performance Leadership tiende a ser más dentro de Toastmasters, Como nos lo explicó los proyectos que hizo Antonio, que hizo Jonathan, que hizo Emma. Es, es muy similar, si, si, sigue la misma estructura muy bien, muy clara. Pero la diferencia es esa, que el proyecto de temes afuera de, de, de dos Toastmasters, como lo hizo Blanca en la UNAM, con los proyectos de la organización civil, para que personas vinieran y supieran dónde pueden hacer su servicio social o su voluntariado, entonces es llevar Toastmasters fuera. Esa es la, la diferencia que a mi mejor saber entender, según lo que leí para, en preparación para esta educativa, es la diferencia. Muchas gracias, Alan. ¿Tenemos otra pregunta? De momento, Mayra, esas son todas las preguntas que hay. Ok, entonces eso me queda con la satisfacción de que hemos explicado muy bien los pasos. Agradezco a Blanca, a Jonathan, a Antonio, a Emma que nos hayan compartido su testimonio, porque en lo personal hizo una diferencia. y a ver, veo que por aquí hacen otra pregunta. ¿Existe algún requerimiento para ser coach de un club? El requerimiento, ya lo mencioné dentro de aquí, para ser coach es que sean máximo dos personas, que hables con el director de crecimiento de clubes, que el club al que quieres servir, que estén interesados en tu servicio porque no se puede imponer, que se haya, que se haya un registro ante la sede para que cuando cumplas tu periodo de seis a doce meses tenga validez, entonces esos son los requerimientos para ser un coach y recibas el crédito por hacerlo, porque es muy bonito la satisfacción de hacer una diferencia, pero mejor cuando te dan crédito por ello muchas gracias por tu pregunta, y bueno, ya es, vamos cerrando, tengo aquí, bueno, antes de, de aquí, me, me gustaría, si tienen alguno, si les surgió alguna otra inquietud, Blanca, Jonathan, Antonio, Emma que digan, no me quiero ir sin que sepan esto, porque ustedes tienen la, la experiencia. Adelante, Antonio. Un minuto, por favor. Sí, pues muy rápido. Nada más reiterar, de verdad, no se esperen a, a tener todos los otros requisitos para empezar su proyecto de tn Y no se queden solamente con un proyecto de tn Hagan varios, hagan varios. Cada año pueden hacer nuevos. Siempre, siempre hay sueños. Si ustedes agarran esta metodología, como la manera en la que pueden estructurar sus proyectos en su vida, créanme que les va a funcionar mucho. Yo, la primera vez que leí el HPL, yo dije, si esto le pusieran arriba el título de alguna universidad prestigiosa y lo vendieran en 60 mil pesos, te apuesto que la gente lo pagaría. En mi experiencia, el proyecto de tm o, el, o antes el HPL, es, el, es una de las cosas más valiosas que tiene Toastmasters para ofrecer. Así pues que no se lo pierdan. ¡Wow! Definitivamente que eres un buen vendedor, ya me convenciste. Hay muchas necesidades de liderazgo en nuestro país y en el mundo y no podemos esperar a quejarnos y que otras personas lo solucionen. Somos líderes, te necesitamos. Adelante, Emma. Ah, solo para señalar que hay más preguntas en el chat, hay unas tres más. Si las quieres contestar, el requisito de servir como oficial de distrito, ¿a qué cargo se refiere? Esa es una de ellas, pero hay dos más. Ah, te agradezco mucho, Emma. Para la parte de ser eh, oficial de distrito, déjase las comparto. Okay. Muy bien. A lo mejor la, la persona que entró, entró después de que lo había mencionado, pero con mucho gusto se lo explico aquí. La, para ser los, <coughs> servir como oficial de distrito, puedes ser director de área, director de división, gerente de relaciones públicas, gerente de administración, gerente de finanzas, director de crecimiento de clubes, director de calidad del programa y director de distrito o también ser coach. Aquí hay una, por la pandemia, Toastmasters se ha puesto más flexible, puedes matar dos pájaros de un tiro siendo coach de un club y puedes hacer estos dos pasos a la vez. Entonces, pero reitero lo que dijo Antonio no se esperen a hacerlo todo consecutivamente, podemos hacer cosas simultáneamente ¿me, me podrías decir la otra pregunta por favor? Emma. Eh, sí, perdón, pero ¿algún nivel educativo o años en dos masters para lograr esto yo creo? Yo creo que no hay, no hay forma, aquí no lo demuestra creo que Jonathan que ya tiene él cuatro años en Toastmasters, tiene más, menos que yo y ya tuvo su DTM. Entonces es entrando, entrar de lleno, con, a, a hacer tus propios avances educativos, a servir en tu club, necesitamos más líderes en los clubes, entonces aquí está tu llamado para que sirvas de VIP educativo, de presidente, cualquiera de los, de los siete roles te puede servir. Entonces no hay, no hay cronómetro, no hay una línea del tiempo, están tus ganas y la necesidad es que hay de mejores líderes en México. Muchas gracias. Eh, Hay otra pregunta, Emma, muchas gracias por tu ayuda. Eh, sí, el último creo que lo, bueno, no sé lo que quiere contestar Jonathan, te dice, y ya lo contestó también Antonio, perdón. Ok, entonces te, te cedo la palabra, Jonathan, para que nos apoyes con eso. Sí, estoy viendo la pregunta, el requisito 4, ¿es esa, Emma? El requisito 4 sí, es el, el metórico. Metórico. ¿O es solo uno de los dos? O sea, bueno, lo puedo contestar, claro, con mucho gusto. Puedes elegir uno de los dos. Si estamos hablando del paso 4, o el requisito 4, puedes elegir cualquiera de los dos, que sea avalado ya por parte del director de calidad. Me parece que este le pertenece al director de calidad. Llenar el formato, y ya con eso estarías participando y claro, rumbo a tu proyecto de TM. Con mucho gusto creo que Mayra podría dar más información, si estoy equivocado en algún aspecto de eso, pero sin problema, con uno de ellos. Si gustas, Mayra, te doy la palabra para que contestemos bien esta pregunta. Gracias, Jonathan. Como te digo, es el mentor o coach. Entonces, como les digo, voy, vamos a compartir las, los, esta, esta presentación y... Para que puedan consultarla en la página de Toastmasters está en inglés, pero aquí la tenemos con la facilidad de mostrárselas en español. Entonces es uno u otro. De la misma forma para el proyecto número 5, que es o ser eh, sponsor de un nuevo club, Speechcraft o Youth Leadership. Son, son uno de los tres o uno de los dos en el caso anterior. Ok, porque en Toastmasters nos gusta adherirnos a las agendas y no queremos más, tomar más tiempo de su valioso tiempo. Les quiero comentar ya para cerrar. En mi opinión, no es nada más el título de TM, porque si son como yo, tenemos varios diplomas en la pared. Y no es el título o el diploma, es tu oportunidad de transformar el mundo con una decisión tras otra, con un proyecto de liderazgo de alto desempeño a la vez. Tenemos a Elon Musk, desde la ciencia tenemos a a Simón Biles desde el mundo de los deportes, tenemos a Greta desde el mundo de, la, del, de promover la protección del ambiente, Carmen Aristegui promoviendo la justicia social, la información. Yo te pregunto, ¿qué necesidad tienes de transformar? ¿Qué te incomoda? ¿Ves en tu familia? ¿Ves en tu comunidad? ¿Ves en...? en tu trabajo, algo que puedes transformar, ahí tienes la oportunidad de hacer una diferencia y además obtener crédito en tus avances en Toastmasters. Yo por aquí les comparto algo, de, les quiso compartir esta foto muy personal. Una de mis amigas en este momento se encuentra enferma y la operaron y estaba muy apurada por todo lo que implica una enfermedad en la parte económica de la familia, en la angustia de lo que es no saber qué va a pasar con tu salud. Y yo me dije a mí misma, en másteres nos enseñan el liderazgo y no me puedo quedar yo conforme con lo que yo le pueda ayudar o decirle, voy a orar por ti, que todo te vaya bien. Si no, dije, a mí en másteres me enseñan liderazgo, ¿qué puedo hacer por ella Somos un grupo de amigas muy cercanas. Dijimos, mi amiga enferma, enferma, pero tiene que comer. Hice una lista de dos semanas que ocupaba para su recuperación, entre todas mis amigas dijimos, yo puedo llevarle tres días, yo cuatro días, yo la cena, yo el desayuno, compartí, una, compartí con mis compañeros de la prepa que esta amiga necesita ayuda, que es el momento de abocar toda nuestra ayuda a ella, y la verdad, eh, no lo hago por presunción, sino simplemente por decir, cuando yo la veo, voy y le llevo los alimentos, me agradece, me dice, gracias a ti, estas personas me han visitado, me han traído ayuda económica. Digo, este es el liderazgo que aprende en Toastmasters. Esa es la necesidad que yo me pude haber dicho, como me pueden oír, he estado enferma, he estado en la cama, pero dije, no, es posible que haya una necesidad y yo con el liderazgo no haga nada. Entonces los invito que esto de del DTM no sea nada más un título más sino sea una oportunidad de ser hombres y mujeres que transformemos el mundo, un DTM a la vez. Con esto sería todo. Muchas gracias por su atenta participación y te cedo la palabra para que cerremos a la nortis Gracias, Jonathan, Blanca, Emma, Antonio, por su valiosa participación. Buenas noches. Adelante. Muchísimas felicidades, Mayra. Creo que este es un tema muy importante. Este es un gran tema en el que podemos aprender. Y como les comentaba al inicio, si conocemos a alguien cerca del reconocimiento de tema, ayudarlo. Porque como bien nos dijo Mayra y nuestros panelistas, esto es algo que podemos ayudar, podemos hacer en el servicio del crecimiento. Y de igual forma, Mayra, no quiero perder la oportunidad de comentarte que por ahí te mandaron muchos saludos. Blesa García, de igual forma Mirna Félix, Areli Morita. Y también por acá en Zoom tenemos ahí los saludos de... Gilardo Avendaño, así que igual las felicitaciones. Creo que fue un muy buen tema. Pueden compartir este webinar con sus socios del club para motivarlos a continuar con el servicio y la excelencia en su club y de igual forma en su comunidad y en lo que ustedes estén metidos para hacer. Así que amigos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Recuerden y les recordamos que tenemos continuamente webinars en el distrito así que estén al tanto de los mensajes que mandan por ahí en el distrito para que ustedes puedan aprender cada vez más acerca de cómo ser un líder de acción y cómo poder influir así que con esto agradezco de nuevamente a todos ustedes amigos que estuvieron hoy y nos despedimos y nos vemos en el siguiente webinar del distrito nos saludos